Hola amigos, bienvenidos a otra AntropoTutorial. En esto os vamos a presentar cómo hacer un anclaje de fortuna utilizando un piolet, elemento imprescindible para hacer terreno invernal. Además vamos a ir más allá y vamos a conseguir que este anclaje de fortuna sea recuperable. Para esto Leandro nos va a explicar el material que necesitamos. Venga Leandro. Bueno, pues tenemos un primer piolet para enterrarlo y que nos sirva como anclaje. Un segundo piolet. ...para colocarlo en el borde superior... ...y que nos sirva de labio... Eh, la parte superior... ¿Eh? El ...debe de tener una, una cinta... ...que se llama dragonera... ...si no la tuviese... ...utilizaremos un, una cinta... ...si no tuvi, si tuviésemos un piolet... ...podemos utilizar el mango de una pala... ...como el borde... ...es necesario... ...utilizar esta cinta... ...tenemos otra cinta la cual vamos a unir al, al violet como ancla, un mosquetón de seguridad y un segundo mosquetón de seguridad con un cordino, por supuesto la cuerda, y con esto vamos a pasar a hacer la maniobra. Muy bien, Leandro, vamos para allá. Vamos. Con la pala, en primer así. lugar, excavaremos una zanja perpendicular a la dirección en la que vamos a realizar la maniobra de descenso o aseguramiento. ...esta zanja será de unos 20 o 25 centímetros... ...aunque su profundidad dependerá del estado de la nieve... ...también cavaremos una segunda zanja... ...en la dirección de la maniobra... ...como se aprecia hemos creado una T... ...para introducir el piolet... y ...para dar salida al aro de cinta... ...en la que nos anclaremos... ...tiene que tener la profundidad... ...que tiene exactamente la canal... ...que hemos hecho perpendicular a la pendiente... ...esta zanja que va en dirección a la pendiente... ...tiene que estar inclinada hacia la misma... ...si quedase inclinada hacia arriba... ...la fuerza que ejercerá la tracción... ...podría arrancar todo el sistema... ...en segundo lugar uniremos el piolet... ...a uno de los aros de cinta... ...con un ballestrinque o una alondra... ...buscaremos que el punto de unión... ...sea la zona más equilibrada del piolet... ...ahora meteremos el piolet... paralelo ...en la, en la profundidad de, de, de, de, la, de la canal que hemos hecho de forma que quede en esta posición, el pico hacia abajo y que clave en sentido descendente. Si yo ahora le voy a tirar de aquí, siempre que tire, tiene que tender a clavarse. Lo colocamos dentro, podéis mirar, venir aquí. Y tiramos la cinta para que se coja. Eso se es echa nieve. Eso sería si consideramos que no va a tener suficiente consistencia. En este caso sí que deberíamos eh, prensarlo. Remataremos esta maniobra colocando un mosquetón en el extremo de la cinta para pasar la cuerda y poder efectuar el aseguramiento o rappel. Y ahora vamos a ver si aguanta. Vale. Esperemos que aguante, ¿no? Tira, coge la línea, ponte la línea. Voy a la tensión poquito a poco. Vamos a ver. ¿Vale? Vamos bajando. El tercer paso va a ser realizar el sistema recuperable. Para, Para ello, ataremos un cordino al piolet enterrado. Colocaremos el segundo piolet sobre la zanja que va en dirección a la maniobra. A continuación, pasaremos el cordino que hemos atado al piolet enterrado sobre el segundo piolet y por dentro de su dragonera y lo uniremos con un mosquetón a un aro en potencia que hemos hecho en la cuerda que nos servirá para realizar la maniobra. Atención, la fuerza de la maniobra no debe recaer sobre el sistema de recuperación, podríamos recuperar a mitad de maniobra y esto sería fatal. ¿Un voluntario rapelador? Ahora solo queda rapelar o realizar el aseguramiento, tirar del tramo de cuerda correcto y recuperar. Tira, tira, tira, tira, tira, tira. Recuperado. Un tío carrapelao y que con toda la fuerza que hacía no podía. Y de momento ha tirado una cuerda y ha recuperado los dos fieles. Ojo, que con frecuencia el vale, sistema se marco, recupera vale, muy marco, bruscamente. ¡Oh! sistema que os hemos explicado es fundamental. Apreciaremos su importancia en las siguientes antropotutoriales sobre encordamiento glaciar y rescate. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras.